Tiene demasiada poca voz, ¿no? Un momentito, perdón Le he bajado demasiado Ese es su puto padre Y yo sí si le queréis, ¿no? Hay que cambiar hasta el LOL, tío He enviado sus regalos Está miedo de intentar hablar sobre un retiro de nuevo Mira cómo le monta la puta cabeza a ellos de, del vampiro, eh. You know, to this for sure Qué guapo, cabrón. Tío, alguna vez el personaje principal va como fumándose ganelos, tío, mirad el ojo, eh. Va inflado, Gravener, We are on the cusp of great, great change. ¿Y guante de Tano? Guapísimo, eso seguro que lo podemos utilizar, tío Al final del juego, claro XD chupa dicho Oh, shit Bullshit Son eh se la mamá huevo, yo le robaba el guante de Thanos ese. Eh? Está guapo que le haya dejado la puta cabeza ahí del, del vampiro, y tío. Como le ha dejado la cabeza? Y yo debería haberse quedado muta, eh? la puta cabeza igualmente, de, de puto vampiro rey ahí. No le dice eh, actualización. Vale, vamos a... Esto... un puedo pillar. Qué mamá pingoso, ¿eh? Completamente Tú habrá el Lincoln Y unos asteres raros, ¿eh? O sea, bueno ¡Uyuh! Se me va a pinza ¿Dónde me cambiaba Ventaja Aquí, aquí, aquí ¿Te este qué guapo? O sea, bueno, a ver Es una... Me diré, hijo, papajito Es eh? Zaira, compadre del Mortal Kombat Pues sí, es Zaira del Mortal Kombat Ah, la habéis dado O sea, pero está guapo que sea en amarillo, tío Tiene como una runa, ¿sabes? En la hombrera derecha Hola, ¿qué tal? Buen día Vengo a traer el correo La presentación está a punto de... ¿eh? Coño. Del tirón. Guapísimo. Te dice comprar. Dámelo ya. Este de aquí, tío. O sea, para el cinturón. Esto está todo guapo. Está muy chulo. ¿Puedo comprar ese? Increíble. Mmm. Nueva habilidad. Actualización de GD. Vale. Puedes comprar mejora eh, en el inventario. Ok. Where is the fucking? Y yo estoy muy abralin con todo. Cazademonios, ¿no? Ey, eso es mío, ¿no? Se me ha caído, perdón. Eh, archivo del instituto. Guapísimo. Tiene como muchos lores, ¿sabes? De por sí para pa crash y tal. O sea, me parece guay. Me parece eso la polla, eh Son fotos reales, fuera coño, o sea Literal, parece guay Me parece la polla Vale, voy a ¡Déjame en que voy a robarte! ¡Joder! Seguro que aquí hay algo para robar Bueno, Casa ha dicho Que no, que no, que no, déjame robarte, cojones De bueno, o sea, voy eh, robándole todo, tío O sea, eh, aquí, esto es mío, ¿no? Se me quedó, ayer lo olvidé Sabas baja FPS ahí no me gustaba nada Me encantaría pegarle un putiazo a, al man, eh Creo que ya he robado todo Supongo porque estoy cargado de bichos, ¿no? ¿Puedo encender esto? No Ahora sí que sí, nos vamos a la misión <risas> ¡Eh! ¡mamá huevo! Podré pegarle la vida Ese gancho es eh, Mortal comba completamente, ¿eh? No digo nada Y lo digo todo ¿Dónde me marques, hijo puta? La puerta, ¿qué puerta hay, eh? O sea, bro, bro, bro ¿Qué puerta? Hijo de la gran puta O sea, ¿por aquí? Ah, vale, vale, vale Vamos pingazo Por aquí, ¿no? Qué paranoia Hola, ¿qué tal? Buen día Sí, sí, os venga a robar Veo por ahí unos planos tan chulos que no vea. Eso es mío, compadre. país Ese es el abuelo, ¿no? Ah, no, ese es el puto padre ¿A quién me recuerda la voz, tío O sea, juego de Naughty Dog. ¿qué? No es coña Cuando hay cinemática, yo creo que Baja los FPS, que flipan, ¿no? O sea pues, Por lo menos aquí lo hemos visto que apega un poquito el pelazo, ¿no? De cierto modo Tío, va a presentar el padre, la Dinamo, la bobina. No vea la nariz que tiene este de Mr. Potato, eh. Calladito mejor, eh. James Harrow y Ed Sparrow. ¿Qué coño? Seguro que hay algún puto de vampiro, eh, infiltrado, seguro. Al monte mexicano Pero es otro tema Chico el colonizador, hermano Chico el tiro, ¡pam! En toda la face Jim Harrow Es machete Literal, ¿eh? Está gracioso, verdad da juego parece la polla, ¿eh? A ver, ahora es un poco culado, ¿no? Ahora que lo dice ya la he visto el gorro, compadre, teniendo la pinta culado, eh Es que tiene una alusión infinita a Mortal Kombat, eh Con el R1 cargado, brutal Por favor, que aparezca un puto demonio ahí, tío Y tengamos que matarlo Está guapo el diseño de los bosses, eh, no coña Vamos a mejorar el guantelete estándar, tío, tío El guantelete de Thanos, ¿sabes? Me recuerda a Great, tío No sé por qué todo el mundo lleva el puto gorro de culado, oye. ¿eh? Ah, sale es la nueva habilidad, ¿no? Que hemos desbloqueado, claro. tío. Sanguisuge Este es un puto vampiro, el pano Seguro. Tienen torcaredo, esto, eh? El machete el señor acá patata. Y un Zeppelin, ellos. Metal en Lu, ¿no? Song Machine <risa> ¿Cómo? Está muerto ellos, el padre del payo muere. Ya. Es ¿Cómo? Final Fantasy. ¿Sí, el pelín, tío. Sabía yo que iban a venir demonios, tío. Esos vampiros me molan más, ¿eh? Capaz, el mayor combate entre el eh, mejor opening sería entre de Black Clover, en mi opinión. Claro, eso es lo que te gusta, campeón. Eso es lo que te gusta a ti, claro. Eh, un dispositivo innovador. Yo supongo que sería como... Gráficamente y de, musicalmente sería Cowboy Vivo Literal, no voy a mentir eh, Y a mí Cowboy Vivo me gusta Pero no es mi mejor, ¿no? No es por eso Pero eso es lo que te parece a ti, campeón Por ejemplo, a mí Black Cover no he visto ni el opening Entonces tienes que ver de un punto de vista de anime Que sean como general, ¿no? Es algo subjetivo Ah, eso por... Jazz Queen, Flower Victory Increíble ¿Qué coño? Podemos bloquear, ¿no? Me encanta ello Son putas sanguijuelas, tío Y el gong, yo si le doy Ahora ventila No va a ventaja Hermano, me está estafando, ¿no? ¿No va a, a ¿dónde? Ah, en el guante, ¿no? ¿Y ¿En puta Vale, eh, el juego tiene que ser largo porque... ¿Y eso? So what? El Winchester en las a supongo por aquí, ¿no? Y estos dudes, ¿no? ¡Jesus Christ! El Endic es eh, difícil de elegir los endings Los endings no sé, o sea No sé, me decantaría por Digimon O sea, me parece la polla Pero así en pureza, o sea, grave pureza de la serie Kenshin el, el, el asesino Batusai Mejor opening, ¡Ja! entonces deberíamos hablar Del mejor intro de todos los tiempos es eh, Así es, el primer opening de Dragon Ball Ah, claro, o sea, Dragon Ball sería también Algo que hay que tener en cuenta plan bola de Dragon Z, increíble Y yo qué sé, es que la, Los endings y los openings de Dragon Ball me gustan el de Evangelion también, claro Es que no sé, son como... Tiene que ser como el rollo genérico de toda la gente que haya visto un anime u otro Por narices Tío, ¿qué debo hacerle, hermano? A la X, ¿no? Vale Es que hay opening muy bot, la verdad Es que sería complicado Sobre lo subjetivo y lo relativo, y bardo De lo que haya visto, ¿no? La gente Porque yo qué sé, por ejemplo El de Hunter x Hunter también me parece bonito A mí el opening original de la saga de Majin Buu Me encanta está guapo, en verdad que yo qué sé, Dragon Ball Claro, que sé que tenerlo en cuenta Dragon Ball es como, no sé Full, full puro, ¿sabes? Pero también está Digimon o Pokémon, ¿sabes? Ojo, Blitz también O sea, está guapo Nana O sea... Eh, Durarara También me gusta el opening de Durarará. Está guapo No sé, está... Es que claro, es eso Yo creo que como nos gusta el anime No podemos ser nosotros Quien decida eso Solo una mayoría ajena, ¿no? Eso es para que le pegue un tiro ahí ¿Cómo? ¡Me tira su huevo! Pues, ese juego Tenía un sistema Muy así De bichos, tío O sea rollo alienígenas, ¿no? O sea, buena alienígena Gente como infectada de una puta manera u otra ¿no? O sea, transformada como en seres rarísimos, ¿no? Pero me... me no sé Me parece como... Esta parte un poquito de eso ¿Qué? ¿L3? ¿Cómo coño los partos, tío? No entiendo Según Google, mejor opening es... Eh, Kiseki no Umi ¿Qué, qué es ese anime? para ah, que Yo ese anime no tengo ni puta idea que es eso? ¿Qué es ese anime? La verbiatura ¿Siglas? ¿Algo? ¿Qué debo hacer? Ah, Vale me flipa que hayamos, hayamos mejorado la Winchester y ahora mata eso de un tiro, tío. Google, esa ha fumado tres porros. Yo es que ese anime no sé cuál es. tú y Pivardo. Ahora mismo no. Te lo digo, eh, te lo digo eh, ahora. A ver, no, es raro de cojones, no. Eh. Eso me parece la polla, ese golpeillo. No, polillas no. ¡Hostia! ¡Esas polillas duran más! ¿Qué? Debería tener un modo. Eh, eh, la furia espartana. ¡Coño! ¡Hijo de puta! La bolilla te da la que no está lo escrito. Sea, la no ah, bolilla. Su puta madre, ¿eh? ¿Habré recargado un tiro o qué? Me cago. Me he arriesgado, ¿vale? No, bueno, verdad no. Iba a arriesgarme, pero no. No merece la pena, ¿eh? Vale, ahora sí que sí estoy ready para ese man, tío. ¿Cómo? Las bolitas de los huevos, ¿eh? Casi me matan. Vale, ya me voy. Joder, macho Casi me revientan la... A que me queme me muero ellos ¿Cómo coño era? Le 1 el 2 eh, ¿Puedo subirte, mamón? ¿Puedes? El 1 ¿No? ¿Eh? ¿What the? ¿Nani? Por aquí Record of eh, Los dos eh, Ah, y no Note eh, que, nos, eh, que nos dejamos Hostia, eso me recuerda también Al a, a, a de este, lo diré A Fairy Tail Fairy Tail también Joder, apoteósico, eh o sea, a ver, en su momento ya después cuando ves demasiado Ferit, él te das cuenta de que están reutilizando el mismo recurso de todos los animes basado, basados así, ¿no? De ese palo que estamos en la misma, Dragon Ball, ¿no? Chase Mau, o Evangelion, difícil elección eh, A ver, Evangelion me tira más, pero Chase Amar está guapo Pero Evangelio es tiene como un flow como que musicalmente es mejor Obviamente Y no solo porque me gusta Evangelion más O sea, literal No es por eso Sino que lo veo que instrumentalmente Tiene un potencial mucho más grande, ¿no? Al marquero, Harold Harold. O sea, ¿se escapó antes el puto vampiro Que iba con nosotros? No me joda Hola, ¿qué tal? Bu buen día eh, Por aquí tiene que haber crafteables En verdad el juego está guapo Pero está tirando demasiado De los mismos bichos, ¿eh? Ahora mismo, creo ¡Bum! Mondongo yo no vea, ¿no? Que he cambiado hasta algo de word tío. Eso es exagerado, ¿eh? ¿Cómo que, please, dale ahí, cojones. Tío, me duele una masacre. Y mala que voy a hijo puta. Si quiero los cables por la salida. Estamos en una puta mina, ¿en serio? Guapísimo. Agáchate, tío. Cabezón. Dice, acometida, eh, Deathful. Yo, qué guapo es eso, ¿no? Vale, a ver. Yo, qué guapo, yo Que he cambiado hasta Flash, ¿no? Las habilidades del personaje cada vez son más... En plan pasadas ¿no? loco se le pira a la cabeza tenete Me gusta cómo suena eso Joder puta, el bicho ese eh, Lo que debería hacer para elegir el mejor anime Es coger un tipo random eh, Que no tenga nada de favoritismo Y hacer eh, que haga un top Ah, claro Una persona que no tenga ni puta idea de los animes Solo de lo musical O lo estético que pueda llegar a ver ¿No? En el, en el opening o en el ending Es que la cosa Nosotros no podríamos decir eso Porque seríamos como Si hay demasiados animes que están guapos Que sabemos que son Más allá del culto Que obviamente están bien Me puta madre Dios, cuántos pibes, ¿no? Victory ¡Bum! Me he puesto la vida sin querer Me cago Mierda He cambiado esta flash, ¿eh? Mejor opening, perdón No, pero opening y ending O sea, es normal, ¿no? Al fin y al cabo Tiene que ser alguien Que esté fuera del meta del anime Me encanta esa patada de... Todo tricerato que la ha pegado ahí, compadre O sea, la ha reventado, ¿eh? La madre que le parió Y estos son todos vampiros, tío Son cabezas de vampiros, hermano Wow, esto es una cervecería okay? Los coleccionables, ¿no? De, de matutano, ¿no? Todas las cabezas de... Y eso uh, uh nice, nice Dólares, dólares Yummy, yummy Comprar, comprar Burdeles, digo, ¿qué? Perdón, me voy para allá Ya sabéis que me encanta explorar Y que no puedo dejar un lado sin explorar, tío son todos demonios. Si dispara un demonio y se libera, es la vida, ¿no? El cuadrado se recargaba. No. No tengo más bala, compadre Vale. Vale, ya estaría, gente. Yo sé Warren y el bisabuelo Dick. Polla Increíble. ¿Qué cojones? Y ese Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Hey, ¿Cuánto tiempo desde que diste follow? Ey, ¿cómo te ha ido? ¿Y cómo llevas, por supuesto, el final de este trimestre poderoso? Que se que ahora tendréis más tiempo, obviamente. Que cantaba mucho menos. Lo de la OCT, ni te lo digo, eh, de los gods que hay Claro, incluso hasta si nos ponemos sin eh, suar Online, la primera temporada está guapa Porque yo recuerdo a mí me gustaba Cuando salió, claro, y cómo estamos Super Juan ¿Cómo está en este time? Hey, Aquí estamos en el Evil West Después de un día cargadito Pasa que hoy no he no jugado al Valorant, perdón No me va a dar tiempo, o sea, prefiero Como ah, os he preguntado antes Prefiero jugar un poquito al Evil West, que la verdad es que me está gustando mucho Y que hoy hemos terminado el Bendy, ¿no? O sea, de puta madre El de Chingeki o el de Sao, Uf. Pues también el de está guapo. <risa> para que vean, no, no había caído, claro, claro. Y el de Kimesu, tan bonito. O sea, el de cada parte, bonito. El del distrito de las prostitutas, me parece la polla, la verdad. O sea, a ver. No es el tiene ni... No, ni no, ni, no, ni... Pero está guapo. Ay, no sé, me parece la polla. Obviamente, en plan... Está guay. Caboy vivo. Sin irnos muy lejos, como he dicho antes. Caboy vivo para mí. Tiene los, las mejores las OCD. Mejores Caboy vivo. A ver, porque también... Cierta parte de mi infancia y madurez He sido músico, ¿no? Y sigo siendo músico, pero no tengo Lugar donde tocar la trompeta O sea, literal, ¿eh? Una sordina, bueno, está bien, pero yo qué sé Se queda un poco atrás, ¿no? ¿Cómo será la habilidad, tío? Lo del golpe en el suelo ¿Cómo es? No sé cómo coño es, tío ¿Hay más vampiros, murciélagos de estos? ¿Polillas? Algo El de Rama, también, parece la caña O está... sea. El de Lu, la chica, la chica alienígena, invasora. Increíble. Eso, todo el mundo eh, lo escuchó, eh, lo escuchó 100%. Por narices. O sea, a ver, a mí, ciertamente cuando me dijisteis Kimesu, yo me esperé mucho para ver Kimetsu, porque coño, es eso. Vosotros sé que lo vais a ver por conmola. mola. Es no solo el diseño, sino la historia. Pero que todo el mundo está dando mucho por culo con Kimesu y lo dejé apartado, digo. Que le den por el orto y ya está. Lo veo cuando acabe la serie y ya está. Y vosotros no hicisteis spoilers ni nada de eso O que lo agradezco, vamos a Armas y a como siempre Qué guapas son las animaciones, compadre Aquí no había una de estas ¿ah? ¿Eh? No entiendo, ¿tengo que pegarle y explota? ¿Eh? ¿Puedes girarla? ¿Y cómo estamos super Juan Que otra vez de nuevo te lo repito Por si estabas en un comercial Que puede ser, obviamente Ya sabéis que Twitch está plagado de shit Y de muerte y destrucción últimamente No entiendo cómo a la gente le gusta tanto La quinta generación Yo qué sé o sea, no te voy a decir ni que sí ni que no, pero me gusta mucho más el anime base antiguo porque pienso que tenía música en directo, ¿sabes? Eso mola, en un estudio te graban la OCT y tú flipas, ¿no? Está guapísimo eso. Y que ahora a lo mejor está hecho muy, muy por eh, Free Dilu, Sony Vega, o sea, literal, ¿no? Eh, perdón, Sony Vega. Sí, sí, Sony Vega. El premier también, o sea, te hace una puta instrumental guapísima, a pesar de que después saquen eh, canciones instrumentales. Como ya sabéis de más, pero wow. uh, Al fin y al cabo pienso que tiene una trascendencia enorme Y que yo muchas veces he visto un anime Solo por la por el por el opening, ¿eh? por la música Aquí vos, gente ah, ¿eh? Hola, hi Soy, ¿tú me entiendes, no? Mamá huevo Soy Helsing no vea, ¿no? Como tiene el suyo el man Vale, es un bicho No, de no es un boss, no, Aro No es un boss, son muchos tengo que hacer eso, ¿eh? Lo del poder de Flash Lo electrocuta Y yo, este juego está Basadísimo en Mortal Kombat, tío Fuera de coña Mortal Kombat God of War Gears War eh, Doom Increíble Está muy guapo, la verdad Ya está ahí O sea, de loco, ¿no? O sea, sí, voy a verlo Ah, eh... ¿Y si no lo quiero dar aquí? O sea, sí o sí Me obligas a darle aquí Pues quiero vida, cabrón Ah, no, no puedo ese Tiene que ser este Por, por narices Me obliga Bueno, no está mal Este es eh, L, eh, L1, R1 Vale, bueno, a ver uh. ¿Qué? ¡Chuo! Ahora se ha convertido en el League of Legends. By the, by the, ¿eh? Mira, mira. ¡Bum! Qué guapo, saca! Y yo acaban de salir los intestinos al bicho o me lo parece a mí. Yo, ¿cómo lo revienta el deterioro del cuerpo? ¡Qué guapo, cabrón! Yo no me he dado cuenta de eso. nada God of War. gente. ¡Qué he cambiado está God of War del oeste. Este era el DLC nuevo. Si Atreus no iba a los gigantes. O sea, a buscar gigantes, los vampiros, ¿no? Papísimo. para coña, guapísimo. Muy guapo. Mighty Kitten, Vale, eh, logro desbloqueado ¿Se escuchan tiros? ¿No? ¿Se escuchan tiros por ahí? ¿O me lo pareció a mí? Y un grito, ¿no? ¿Y eso? ¿No le tengo que pegar un tiro a la vía <risas> XD. XD. ¿Ah? Tiene suficientes dólares Para comprar una mejora Pero ellos el juego me está obligando A toa, ¿no? A activar mejora En la pistola nada, le voy a dar ahora En la pistola, ¿no? O sea, viene bien La pistola está rota Aunque la Winchester también Muchas gracias a todos y a todas. Siempre cuando trae un juego nuevo, la verdad es que a este le estoy cogiendo cariño. Porque me parece bonito, tío. O sea, a ver, a pesar de que este sea visceral el juego, me parece que tiene un, ¿sabes? Como una física guay a la hora de pelear. Y eso, yo qué sé, un juego es buen juego cuando eh, tú te sientes cómodo al jugarlo, ¿no? Ah, aquí ya está. Si gilipollas, ¿no? Sí. O sea, en plan, me mola. Tenía ganas de jugarlo. Incluso ayer yo ya pensé, en plan, eh, hey, quiero hacerlo. Quiero jugar, eh, ¿y eso? ¿Qué es esa exclamación ahí, eh? Deis caler. Y es verdad, perdón. Eh, es como Super con Ball. O sea, hoy se emitirá el capítulo de Chainsaw Man a las 12 de la noche. O eh, ya está el capítulo y ya salió a las 4 de la tarde. Es que el de Goku salía, me acuerdo yo, a las 12. Que estábamos en el piso allí en Huelva. Y a ver cuánto quita ahora. Ah, vámonos. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué guapo, lo! Le hace un hero el de Scorpio. ¡Wow! Increíble. Está muy bien, gente. ¿eh? Está... ¿Y eso? ¿Qué eres tú? Ah, eres un hombre de los. ¿Serás perro? El head racing, loco Ah, ¿ya has muerto? Soy demasiado potente Bro, sanguijuela Este es el hombre polla, tío Eh ¿A que me pongo vida? Delante tuya ¿Dónde está el hombre pe El hombre tira mierdas, tío? Este Se Ese golpe lo voy a mejorar al máximo, compadre No es coña, eh Vale, se me ha ido un poco la pinza Vamos a hacerle esto Vamos a hacerle... No puedo Vale, ahora Electrocuta uno, de puta madre Patan el pecho, compadre Tío, qué guapo, cómo, le, cómo lo revienta el cuerpo sabes el rollo, el deterioro, como he dicho ¿Cuántos putos bichos de estos hay? Vale, ataque ¡Bum! Me flipa, demasiado ¿Patón en el pecho? Coño, patón en el pecho, ¿no? Increíble, tiene el... Ah, ah ¿vida? ¿Es ese es el que me está dando por culo, ¿no? sos un pelotudo Eh ¡Bum! Mondongo, guapísimo Nada de loco O sea, es... Eh, si tenías algún problema de ansiedad Instalarse el juego este no. Madre mía, cómo canaliza la ira de los bichos, tío Que yo no la tengo, pero... wow Es anti-estrés el juego este ¿Dónde está, tío? La polilla, allí ¡Lol! Increíble Ya está, ¿no? Sí, y yo venía... Yo venía ahí atrás, ¿no? Supongo que por aquí adentro No ¿Y eso? Ah, por aquí Un, dos, tres eh. Raíz de cuatro, tres eh. No, de raíz de tres eh, Tres, eh, dos, uno ¿Y eso? Hermano, espérate Aquí hay algo para que le dispare Esta mierda ¿Qué es ese sonido? Ah, vale, un cofre <risa> Que, A ver, esta animación es Kratos totalmente eh, O sea, God of War No, no voy a mentir ¿Y eso? No me jodas que es una cabeza de bicho o a sea, la última hora, ¿no? De directo, hostia Qué puntual, ¿no? Súper raro No, o sea La peña que mete bot No va a cenar, ¿no? Han dicho <ríe> Un, dos, tres eh. Está poniendo a prueba el procesado nuevo, ¿no? Parece bien <ríe> Literalmente Vale, ya Ok Seguimos Vamos a meterle a ver si te... ¡Ey! Es Mierda, perdón. Eh, no sé qué es. Eh, vosotros lo habéis visto. Estaban con el ataque de bots y no me he dado cuenta. ¿Qué bots es? es que Se ve tocho, ¿no? Se bastante tocho, gente. Se bastante tochísimo, ¿no? ¿Qué coño es el Bendy? No me jodas, es Bendy, tío. ¡Es la niña! No te sabes? Se ha llevado la puta cara. La cabeza. Felicity, ¿sabes? Sapo carnoso. <tose> ¿Pero qué? La niña, la niña tiene el poder de la destrucción. La niña se transforma en algo apoteósico, tío, ¿eh? Va a explotar ¡Lol! Va a aguantar la pega la niña La va a salvar al final, ¿no? Su puta madre, tío Del piñazo, el padre se ha salvado, ¿no? Y el sensei también, el tirón y Todos los demás, secundarios Te cambia toda la película de Helsing, ¿eh? Te vale Helsing, tío no recuerda los líquenes de Resident Evil Es carry, eh Está inspirada en carry El personaje ese completamente, ¿eh? fuera de coña O sea, es carry completamente Voy a ver una cosa, a ver si se ha quedado la cuenta residual Del ataque de bots, un segundo Sería gratificante No, Eso es Pierda, no he dado pausa No, no se ha quedado, su puta madre Maleta sea como sobrevivió el padre, ¿eh? eh. Qué guapo el pendiente, ¿no? Parece un eh, avalorio de Valorant. <risa> le ha, o sea, la ha dañado. Se va a transformar en vampiro. Esta es la clave, eh, Jesse. Tengo un sueño. ¿Qué sueño tener un sueño? Quiero ver el boss, tío. Get the fuck out of here. <ríe> Mister Potato, ¿sabes? Calico electrónico, wow. Una trampa, ah no, se ha quedado a Irma. Cerrar por todo. Buah, Resident Evil 4, ¿no? Buah, Resident Evil 4, tío, vamos a tener que defender la casa. Qué he cambiado hasta de culo, güey, del Tekken, tío. ¿El cuervo ese? Resident Evil. Buah, el senpai no vea Y tú, tío, tío, me acaba de dar una shorty En serio, acabamos de bloquear una shorty, ¿no? Trabuco eh, Rinditier eh, Vale, te dice, úsalo eh, cuadrado cuando eh, no esté activo el objetivo de tiempo de espera Qué raro ¡Hostia! Tío No vea, ¿no? Ah, del tirón Vale Entiendo La shorty solo para eso Voy a matar el bicho de aquí arriba Ya ¿Sale ya? No, ¿no? ¿Sí sale? No. La vía. ¿Se ha salido? Me está rayando, cabrón. A ver. ¡Eh! ¡Buf! Vale. Se ha quemado el otro bicho. Vale, voy a hacer el golpe este potente aquí. ¡Eso es Kratos, gente! Eh. O sea, no os engañéis. Esto es Kratos. Es God of War. Evil West igual a God of War. Eh, ¿Ahí? Vale, vale. Con la shorty es para la, para la dinamita. Me ha quedado claro. La cosa es, ese bicho tiene que morir. Y yo no. ¡Ah! ¡Son dos! Hola, ¿Cómo subo ahí arriba, cabrón? Uh, ¡Nani! Vale, electrocuto aquí. ¿Puedo hacerlo? No. ¡Ah! ¡Pégale, perro! Qué guapo está el ataque ese. Eh. Evadimos daño. O sea, así. Así que. ¿Puedo hacer el ataque del suelo? No. ¡Ah! Mierda, eh. Me he equivocado, tío. Me he equivocado muchísimo. ¡Qué cojones, bro! ¡No le doy! Uf, menos mal. Me encanta ese puto ataque, tío Me encanta ese puto ataque, es magnífico, tío ¡Bum! A ver, la, pata, la, pati, la patadita en el pecho también es dura, ¿eh? ¡Ese, Sergio, ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Ey! Dudo que se escuche, ¿no? O sea... Está como a toa ¿Qué pasó, Super Sergillo? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está yo en este tiempo? ¡Ey! Aquí estamos en el Evil Web para terminar directo Que es un juego no tier, pero me pareció las bollas, tío Buen juego, eh, 100% ¿Y cómo estamos, mi hermano Sergillo? Pártalo, la bollas, tío Las físicas son muy guapas, la verdad ¿Muete? Voy, mamá, wow ¿Cuánto tiempo, papá? Ya he terminado de currar, ¿cómo está ido, Super Sergillo? Enorme Y por supuesto, supongo que te llamarán, ¿no? En navidades, pero easy eh, ¿Más peleita aquí? El otro día me pasé eh, por el director de móvil. Le pregunté por ti Puede que yo estuviese más O sea, más tarde O sea, porque le pasó al pobre una cosa, ¿no? Que vio como un... Qué guapo, ese bicho está guapísimo Le, le ganó una carrera a un hacker Literal, ¿no? Mi hermano Sergillo quería guardarlo Lo que le había pasado Pero no podía No podía el gachón Literalmente Porque no le daba guardar el directo Y estuve ahí A lo mejor eh, la semana que viene eh, Empiezo otra vez eh, en otro sitio que qué bien qué es que grande es ese Sergillo La verdad, el, el gachón del Morbi estos días ha estado ha, ha abierto muy tarde Muy tarde oh, Me avisó los otros días para lo del problemilla de, del audio El pobre, el gachón Perdón, del audio, digo eh, Lo de guardar o no, la, el directo Y qué guay que por lo menos, mira, el invierno lo estás aprovechando, mi hermano Sergio, qué puta alegría Dios What? What the fuck? Que soy el hombre sanguijuela eh, Usa los puñetazos también eh, he pasado estos días Por los directos de Sarai Sí, o sea, quedan muy tarde Pero sí ha estado a full eh, Se nota también que tiene ahora más tiempo libre, la pobre Menos mal, ey ¿Cómo coño voy a hacer eso? Yo nunca he podido cuadrar para entrar los en tus streams No pasa nada, Sergillo, ya ves tú Todo lo malo fuera eso, mi hermano, siempre ¿Qué debo hacerle? ¡Bruh! No sé, bro, ¿qué hago? No puedo hacerle nada Lol y aquí estamos full Bueno, ahora por supuesto Vendrán más títulos divertidos Ya me termina el Bendy también Que no lo juega a tiempo Una putada Pero a ver, es decir Que el juego aún así No lo hemos hecho Y dentro nada de tenemos también ¡Hala! En serio Tenemos también ya Los mil seguidores, tío eh, En el puto ¡Oh! TikTok de los huevos, tío Qué cuantito Que pueda extrapolarla ahí Increíble O sea, guapísimo No tengo vida Uf. Puedo pegarle con el cuadrado Vale, vale, ahora Me he puesto vida toda, tío ¡Bum! No te voy a dejar hacer nada, perro Wow Está súper guapo este boss, eh Mirad cómo le está partiendo el cuerpo, tío ¡Oh! Hijo puta, no me he dado cuenta ¿Puedes subir ahí arriba? Oh, oh, Vale Vale, voy a matar a los tontos estos Este juego eh, me parece inter interesante bastante ¿Qué feedback te me da sobre él? No, no, bueno, papá, me alegro mucho Grande ese trejillo. muchas gracias y el feedback, a ver, en Twitch cero, pero fuera de tweet, o sea, a ver, encaja. O sea, lo veo bien, al fin y al cabo, está guapo. O sea, me mola. Sergio es como un God of War, un Gersos War, un Doom, un literal. Un Doom también y la verdad es que lo vi interesante. Lo, lo traje la semana pasada y me pareció la boya. Por eso quería hoy, pues, seguirlo. Dios, ya lo maté. Increíble. ¡No lo he matado! ¡Ah! Súper guapo y junto con el Watch Simulator, Gotti. Lo malo que no genera, la verdad, pero está bastante bien. ¡Oh! Igual que el Bendy, pues el Bendy ha generado, pero por el lore O sea, ese juego tiene un lore increíble Y una, un fanmate enorme Le encanta la peña ese juego, por lo que se ve Que no está mal, la verdad, yo pues me he hecho los dos Bendy está bastante bien El Wolfang haciendo IRL, ¿no? A los otros días también, tío Qué puntazo, me partí la polla Antes de ir a comer, estaba ahí en Sevilla Esperando a la, a la hija Literalmente el gachón, tío Me da vida, no, me muero, ¿eh? un uh, me ha dado un poco de vida, joder No quiero volver a hacérmelo le cascaba el micro, Sergillo, que flipa, sabes al gachón Ahora esto, ¿vale? ¡Ah! No, puede, no me puede dar, tío, es un toque, tío Está muy guapo, la verdad, las físicas del juego me parecen llamativas oh. La historia está guapa, la verdad, es como rollo eh, Helsing Como rollo Helsing, ¿no? La puta película Está muy, muy guay, la verdad Y es muy sangriento, solo lo único, ¿no? Este lado de sangriento me parece la polla igualmente y una joyita, la verdad O sea, a ver, es un juego triple A Se supone que debe ir bien, ¿no? Los directores de conduciendo con la Kangoo Esos son los mejores Te lo juro que picaba un güey Parte de otro y lo tenía bajísimo, Sergillo Pero bajísimo, tío Mega hiper, mega bajo ¿Y esto? Ah, o sea, estamos en el 6-point ¿Bichos ahí arriba? ¿Eh? Me partí la polla, ¿sabes? Se quedó el hombre ahí todo, ¿eh? O sea, todo el directo esperando a la mujer No fue ni para afuera, tío el rollo de una Me quedé súper rayado, digo yo, hermano ya que está, pues vete para allá, ve la tienda Una IRL ahí con todas las peñita, ¿sabes? Literal, Vamos a darle Súper guapo, tío Está guay, no sé si me dará tiempo a hacerme otro boss Pero voy a todas Tiene un feedback muy grande en TikTok este juego, ¿eh? o sea, a la peña le ha gustado y tal Imagínate cuando podamos Hacer ahí los directos, tío Que son mil personas reales, o sea Que todo, sin si nada en el coche o sea, es súper descontrolado, qué locura, tío Puto Wolfgang, tío Solo a él se le ocurre, Sergillo puto Wolfang, me acaba de letear la propia dinamita de, del compañero, ¿sabes? ¿qué coño? Nah, pero esto me lo hago easy, antes de terminar yo creo que sí, nos dará tiempo y demás, macho está guay, la verdad, lo único que es un juego también es decir que es muy de historia rollo, tienen muchos lore, de por medio mucha cinemática, pero oye, ni tan mal Dios madre mía, chaval, ¿eh? vale, lo tiro para acá, de uno joder, qué puto complicado el juego Eso tiene... ¡Ah! Eso me sume la vida como en el room. Si no que no me de eso. Vale, la dinamita creo que es la clave para todo, ¿eh? malita sea, tío, en el Wolf ¡Qué puntazo! Yo me estuve riendo un rato mientras que estaba esperando para, para almorzar y me, me hizo mucha gracia verlo haciendo IRL, rollo. ¡Qué coño! Uf, me llega a dar eso O sea, y nos vemos, ¿eh? Pero del tirón. Mañana, para terminar, le meteré algo al Watt Simulator o entre medio, ya que no tenemos el Bendy, Evil Way, y Wild Simulator y lo terminamos también. Que el Watt Simulator me está sorprendiendo gratamente. Está llegando casi a las mil visualizaciones, eh Y ciento y pico visualizaciones en Youtube El puto vídeo, o sea, ni tan mal, chaval Muy bien, tío lo estoy extrapolando muy bien con, con el... ¡Ah! ¿Vida? No tengo vida, en serio lo estoy extrapolando muy bien con el puto TikTok Que es una puta mina, la verdad, me van a matar, chaval ¡14 segundos! De puro placer, chaval Voy a correr como un demonio A ver, el personaje no se cansa, ¿no? Estuvo eh, también Nicole ah Ahí, ¿no? Eh, que vi una foto en el y eh, Le di al like al instante Grande ese Sergio Sí, la verdad Fue una semana bastante worth it En la cual me lo pasé muy bien Lo malo es que Vaya, es triste Porque siempre la misma retórica Del puto twist, tío o A sea, mi baja O sea, si yo fuese una tía Pues yo hago directo Después de tres meses Y está ahí todos los babosos Con la pinga para afuera Pero como no es, la... no es el caso Pues jodido, ¿no? Eh, un poco Que vencieron muchísimas cosas Pero bah, ahora mismo Es lo que menos me importa nah, Me importa mucho más mi pareja Que otra cosa, ¿no? a también me importa, pero bueno Lo que ahora se ha perdido por OverAid eh, Que Twitch te lo proporciona, por supuesto Pues se consigue otra vez de nuevo A base de directos y directos y directos Y promos también, sabes a punta pala, Que también va a ser lo, lo suyo, ¿no? Al fin y al cabo es algo que sustenta al canal Ya que Twitch pues no te da nada, ¿no? No te da ni la posibilidad de salir recomendado como antes Es triste, pero bueno Y también muy bien, por, por parte de ella se lo pasó genial Lo malo es que viajar en Navidad, tío Que va a pasar 24 horas eh, una putada porque no va a poder venir De momento, está muy caro, tío super Sergillo, está súper caro, macho La denigrante, al máximo oponente Como 100 y pico pavos Un billete para venir a, a, a Sevilla Es una fumada, tío Una fumada que te cagan, macho Que no van a morir nadie, coño Tenemos 30 segundos ¿eh? de supervivencia Cuando viene el bicho grande, lo chungo, tío Patan el pecho patan el pechito Tengo vida, ¿no? Para ponerme, sí Para asegurarme el pairing Ya lo dejo por aquí, macho Vale, vamos vale, a darle El Evil West también recomendadísimo, Sergillo ¿eh? Si has visto alguna película de Evil West O sea, perdón, de Evil West de Ab vs. Evil Dead, te lo recomiendo Está muy guay porque es muy fiel a la serie Súper fiel, tío Eso sí, si va a este Atenta a las consecuencias de ver que haga 2x3 Que no molestan, pero Es mucho tiempo de, de que no estamos jugando, ¿no? Ese es el Sensei, ¿sabes? Ese es el padre ese sería como el quinto capítulo del juego el puto. ¡Ah! Como violencia, ¿sabes? Del de lol, increíble. Pero guapo. ¡Lol! Tiene una zarpa. ¡Lol! ¿Cómo? ¡What? He cambiado para aplas, ¿no? Entiendo para qué servían las pilas. ¡Lol! ¡Qué fumada, cabrón! ¡Qué guapo, eh! O sea, sabía que debía de tener un modo ir a Spartana, O sea, a furia Spartana, 100% tío 100% tenía una puta furia Spartana al juego, seguro No tenía lógica, tiene muchos enemigos al lado, ¿sabes? el rollo, te estás pegando con 20 cosas al mismo tiempo A los Doom Creo que no respira, vale, el padre del protagonista ha muerto Father Uy, ese ruido, hermano Calico, aquí, aquí es donde sale, ¿eh? Increíble Vamos a ver si ah, Por aquí lo vamos a dejar, ¿no? Y mañana pues traeré eh, Bueno, que tengo Evil Des, Evil West Y tengo también el Watch Simulator Que el Watch Simulator me parece un juego pff, Increíble, tío O sea, increíble, tío Súper guapo ¿Y esa palla? Oh, ya, ya sabía yo debía haber una palla, ¿sabes? En plan, que enamore al héroe principal Una eh, médica, ¿no? Concha su madre Qué cara que tiene, ¿no? Viper, tío Protocolo Epsilon, ¿no? ¿sabes? Uf. No, no ¿qué tecnología, tío? O sea, ni en el Will Wallace en la película de, de Will Smith, ¿no? El príncipe de puto Bel -Air. Está más muerto que vivo el man Se va a convertir en un vampiro, ¿sabéis, no? Seguro, la, la, la han zarpado, ¿sabes? Le ha pegado un zarpazo a la niña vampira Seguramente no Uf, qué cara tiene Le ha puesto una cara de comerle la pinga Y te digo, lo que he cambiado está del Tekken, tío Wow, rollo Will Wallace. Es un vampiro, gente Doctora, necesito que me cure, ¿sabes? cúrame la tula, eh. O Esa la niña cabrona, tío. La puta, eh. Es una niña cabrona, tío. Uy. Hermano, hey, hey. ¿se sé quién es, Chanchi? El ingeniero de la célula. Chanchi, tío, no falla, eh. Es un honor finalmente en señor. Guapísimo Sé que no genera este juego ni mucho menos, pero está guapo Tío, 0 centímetros bugueado, eh Enorme, espectacular, completamente Wow. <risas> Fucking serillo, follando el comando Y no quiero forzar el capítulo porque me lo voy a, ten lo voy a tener que dejar a la mitad Aunque tiene checkpoint, pero Rollo es mejor para editarlo de una O sea, literalmente pienso yo Chodí a abano, eh se lo fuma, se lo fuma a vano, el man. No creo yo que machete de que kill vaya a sobrevivir, eh. Le acaban de, acaba de perder toda la sangre del mundo, eh. El Laemon me gustaba eh, o, eh, una eh, después de, de tanto tiempo. Hazte caso, la, la bugueaba al máximo. Qué gacho este Sergillo. ¿A quién tengo que? Fue allá, me ha dicho el man, o sea, eh. Ha dicho eso, con como un acordeón. Pero de una puta mala posición. El problema es que eh, con zapatos buenos ni plantillas ni nada Hay solución sí. Eso es jodido A ver, yo también supongo que el dolor de los pies Aguante guay, Sergillo Porque de pequeño siempre he pasado mucho tiempo Trabajando también, ¿no? Pero al mismo tiempo sobre todo con la banda música Pero en la banda música Estás andando otro rato Y lo que mucho puedes hacer, yo que sé Hacerte así, no en plan ah, Pero cuando para el paso Pues tienes que estar así en rollo eh. Y son un montón de horas ¿Es algo interno o de nacimiento? Pero tiene que haber algún tipo de solución, tío Pienso yo, ¿no? O sea, no sé es jodido que te tengas que estar gastando dinero en masajes Pero no quiero decir eso, a lo mejor hay algún tipo de forma de, her her her her her her ¿no? so, de herboristería Obviamente, en plan rollo de ese palo Algún tipo de cosilla que haga que no te, no te duela tanto el pie a la hora de trabajar o sea, yo siempre he trabajado con Nike y rollo bacano, ¿no? O sea, zapatillos normales ya están Y es que echar en polla, ¿eh? Y, pero al final O botas, ¿no? De seguridad Pero bastante worth it O sea, en el McDonald's tenía la botas de seguridad Como patinete, Sergillo Era la polla no Me pasa claro Me, me caigo ahí y me abro la cabeza <risa> O sea, sería mi culpa o sea, Pero era la polla Iba como cyber surfer en plan shh, Por el suelo eh, deslizando como un hijo de la gran puta, tío Vale, en verdad nos hemos comido esta parte Y lo voy a dejar aquí La parte del lore me alegra hablar contigo, Sergio Y también saber que has acabado por ahora Y por supuesto tienes un tiempo de recepción De tranquilizarte, ¿no? Y, y de estar de chill Restablecer la, las malas posturas tío, Tantas horas, obviamente, de forma forzada Como siempre los trabajo. Ellos echan chico, compadre, ¿eh? O sea, es la polla Es la polla. Y de uno no vea cómo tiene lo suyo, ¿eh? Está bueno, la verdad Es interesante el juego como ha hecho Sergio, eh, Me mola, o sea, quiero terminarlo Es una putada eh, Que tenga tan poco feedback en Twitch, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo Pues es lo que hay, ¿no? No hay otra Igualmente, papá, ella eh, te va eh, a acabar eh, Y ahora mínimo una semana de descanso Mientras, Mientras mal está bien, coño Una semana te da a tiempo, tiempo. Sueño, sí, tiempo, tiempo a recuperar muchas horas de sueño sí, Obviamente, y cansancio de acumulado tiempo. del cuerpo, el el cuerpo, cuerpo, cuerpo Fatiga, cuerpo. al fin y al cabo, ¿no? Mental también Hay algunas veces que pierde FPS, tío Aunque haya perdido FPS Por lo que se ve, pues se ha metido de lleno En la cinemática del mapa nuevo, ¿no? Paso del diablo, Pues lo vamos a dejar ahí porque si no coño Porque esto lo voy a tener que fraccionar en dos Para poder llegar a editar ambas partes, ¿no? Pero esto también lo vais a encontrar en YouTube Easy, ¿eh? Qué guapos, son más diferentes, ¿no? Sankisui, que ¿sabe? me mola Eh, me he cambiado la ropa, debería ser amarillo, hijo puta No me jodas Ah, eh, sé que mañana cuando lo juguemos Esta animación, o sea, esta cinemática No la vamos a tener como otra vez, no sé por qué, la verdad ¿No lo has dado, no, God? No, no me gusta, la verdad. Un juego que no, no genera aparte en Twitch, tampoco me voy a gastar dinero a un juego así, Sergillo.